Bienvenidos al módulo de accionamientos eléctricos. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía de la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela. A lo largo de este módulo vamos a hablar de los principios o características generales que debe tener un accionamiento eléctrico, cuáles son las partes, qué prestaciones debe tener el accionamiento, cuándo debo escoger un accionamiento de alterna un accionamiento de continuo, qué convertidores se utilizan para cada tipo de accionamiento, y finalizaremos hablando un poco de los aspectos de control desde el punto de vista de accionamientos de electrónica de potencia para máquinas eléctricas rotativas. Entonces, básicamente a lo largo de este módulo vamos a comprender el principio de funcionamiento de los accionamientos de las máquinas eléctricas rotativas y los componentes que lo integran vamos a seleccionar el accionamiento eléctrico correspondiente dependiendo del tipo de fuente, el motor y la aplicación que tengamos en un momento dado. Para ello, vamos a organizar este módulo en tres partes. En la primera tocaremos los aspectos generales de los accionamientos eléctricos. En la segunda veremos las partes y las prestaciones que me permiten cada uno de estos accionamientos y finalmente veremos cómo son los esquemas de control para las tres máquinas eléctricas rotativas más utilizadas, continua, inducción y sincrónica, entonces sin más los invito a ver cada uno de los temas que integran este módulo que nos permitirán conocer más sobre los accionamientos eléctricos, cómo especificarlos y cómo utilizarlos, gracias por su atención.